Muy buenos días amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Comedimiento al salir a las calles, al hacer nuestras actividades, que lo estamos necesitando. Proyectar el ejercicio del buen ciudadano. Yo soy Francis Rodríguez. Y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana el permitirnos entrar a sus hogares y hacer de este su programa de mañana el número uno de todas las mañanas, de lunes a viernes de 7 a 9, con información oportuna, precisa, veraz, análisis, entrevistas y todo el acontecer de la vida local, nacional, regional y del mundo. Doy la bienvenida a nuestro compañero Fulvio Ureña. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. ¿Cómo te amanece? Bien, gracias a Dios y dándole la gracia a cada uno de ustedes también porque nos permiten compartir el contenido de mañana. Hoy estaremos hablando del incidente del de joven que murió a manos de la policía que resulta que murió un segundo joven de eso también. Y estaremos también en el Café Caliente tratando el tema...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 en el ambiente, por lo tanto, pocas posibilidades de lluvias, cielos despejados con escasas nubes, tendremos nosotros en casi toda nuestra geografía nacional. No obstante, a partir de la tardecita, ya a partir de las 4 de la tarde, viento del este, viento del este, sureste, estarán arrastrando algunos campos nubosos que pueden producir chubascos moderados, a débiles en todo lo que es la parte noreste, sureste y cordillera central. La temperatura continuará calurosa, especialmente en los cascos urbanos, tornándose agradable en la madrugada en los sistemas montañosos. Se llama al uso racional del agua. Continuamos en sequía, uso racional del agua. Ya saben... Toda la región y gran parte del país, condiciones de sol, pocas posibilidades de lluvia y pocas nubes. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de, Met de Metrología ONAMET. Gracias, Fulvio, por tu informe. <coughs> Esto nos permite dar una panorámica a nuestro día y al día siguiente. Eh, pedir a Dios y a la naturaleza que nos mande un poco de agua, lo suficiente para llenar nuestras presas y que haya reserva y que todos por igual, que es un derecho fundamental asumido así por el Estado Dominicano, como lo es en otros países, el acceso al agua potable, porque el agua es vida, sin agua es inviable la vida. Miren, Amables televidentes, en esta primera media hora del programa el tema es lamentablemente anunciar que dos personas involucradas en un hecho que está investigándose y que para nosotros resultaba un tanto incomprensible. La actuación de la policía y que en principio nos dieran a nosotros una información de que habían sido advertidos por alguien que había sido atracado, quien había dicho que tenía una descripción supuesta de los individuos que le atracaron, al llamado se presentaron los agentes policiales. Y parece ser que en el entorno transitaban estos jóvenes y que uno de ellos es sobrino de Jorge Peña, político del PRD, secretario general aquí en San Francisco de Macorís, por demás, encargado jurídico de aviación, civil. de aviación civil. Y quien leemos a través de nuestro espacio llevado nuestras condolencias pero esto es un caso que lamentablemente hoy debemos dar la información de que el segundo joven ha muerto en San Francisco de Macorís falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul José Miguel García de 20 años el joven José Miguel García, de 20 años. El primero, 21 años. Malvin Peña. Malvin Peña, Castillo. Tras recibir varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo, por parte de la policía. Esto generó, en la barriada, en, en, en, en la comunidad donde residían estos jóvenes, las calles Núñez de Cáceres, protestaran incendiando neumáticos y lanzando escombros a las calles, lo que provocó la llegada policial, los cuales inmediatamente empezaron a lanzar gases lacrimógenos. Ahí vemos en imágenes el desmayo producto de las bombas de una joven. Embarazada. Y embarazada. Vemos un policía que iba como si fuera en el oeste desde su motor disparando... Eh, porque me parece que iba o era apuntando, no sé, pero hay que llamar a la cordura. Claro, primero... a, la, a la policía que tendrá, sé que tendrá sanciones para estos policías, porque si se determina que ha habido exceso y la ausencia de previsión y de exactitud de persecución, deben recibir todo el peso de la ley Primero la policía inmediatamente y alegremente Habla de que tenían varios expedientes en la policía Después que la motocicleta donde se trasladaban los jóvenes era robada Sin embargo, los familiares presentaron los documentos de la motocicleta Ahí vemos cuando llevan a la joven desmayada, embarazada Presentaron los documentos de la motocicleta, donde ellos, eh, con esa veracidad, esa motocicleta estaba a nombre de, Mal, de José Miguel García, el segundo joven que falleció lamentablemente en el hospital San Vicente de Paul, cuando era asistido en, en, en esta parte. En su desesperación, figúrate... Eh, patrullando en la ciudad, agentes comunes. Obviamente que la descripción del hecho, sin la sinceridad de quienes participaron, crea unas primeras informaciones, pero como todos sabemos, y habíamos dicho ayer, que esperábamos se esclareciera vemos una persona de avanzada edad, una señora que también es sacada, producto de los gases lacrimógenos. Esto trae consigo necesariamente la respuesta de la propia institución por los hechos que cometen sus agentes. Por eso he dicho, la institución en general no se le puede tildar tildar de abusadora o de tal, abuso comete quien de forma atolondrada, sin previsión, sin la debida eh, identificación, arremete con estos jóvenes y hoy es el dolor, por el error quizás, pero sobre todo por la pérdida de, una, de vidas que no debieron de suceder, y esperamos que la policía sea lo suficientemente responsable para que eh, presente, primero, quiénes fueron las patrullas que andaban en, en, este, en esta persecución y se identifique por el tipo de arma o de bala quién disparó. Mira, Porque tampoco se puede acusar ni claro. se puede eh, adrede sí. Pero... Esto no puede quedar así, porque hay muchos jóvenes con las mismas características. Fíjate una cosa que a mí me preocupa: hay jóvenes que imitan a otros que ven con unas gorras que son muy estilizadas, como que se ven que todas tienen el mismo característica. Sí, sí. Eso puede producir confusión. Confusión. Y hay muchos delincuenticos que andan con esas gorras. Sí. Mira Francis, producción tiene declaraciones de Jorge Peña, tío del joven ultimado, Vamos a ver. y también de un hermano del joven ultimado. Vamos a escuchar estas declaraciones. No tenemos ninguna información, la policía tendrá que dar una explicación a nosotros, los familiares, aparentemente se trata de una confusión, donde la policía lo habría confundido con algún delincuente o andaban buscando algún delincuente. Nuestro sobrino no había tenido nunca ningún precedente ni, ni movimientos en lo que se le pudiera eh, indicar que, que, que estaría en, en acciones de delincuencia ni de delitos. No tiene precedente alguno, es de una familia de cuatro hermanos y nosotros... ...que tratamos de honrar nuestro apellido... ...y me luce que uno más de los abusos de la policía... ...que eh, repelen sin aún sin recibir agresión... un muchacho nunca había visto un arma de fuego ni, ni, ni blanca... ...y según veo reportes, el, lo, los indican como si se trataba de un delincuente... ...eso es la policía tratando de justificar acciones que no tienen justificación, es, nosotros estaremos visitando la autoridad policial, buscando una explicación y procurando que se identifiquen los agentes que habrían dado muerte a nuestro sobrino. ¿Cómo se llamaba él? Malvin Peña Castillo. ¿A qué se dedicaba? Él era operador de ventanas, eh, trabajaba en, en fábrica de ventanas persianas. ¿Cómo se usted? alrededor de las 10:30 de la noche. Vamos a escuchar inmediatamente las declaraciones. De un hermano. De un hermano, Oscar Sander Osoria. No, este del fiscal. De, no, de ante, la hermana. Antes hay un hermano de... Un de... hermano del joven ultimado. Sí. Le quitan un motor. Eh, Resulta ser que mi hermano todos los días iba a llevar a su amigo a su casa y, ese, y anoche fue a llevarlo como siempre. Pues Resulta ser que por ahí, por la libertad, un poquito más para allá de donde se, se habían hecho un atraco en un motor rojo y él pasa un poquito más, más, más de lo que pasa el, el, el suceso y lo mandan a parar y él no se paró teniendo los documentos.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 Y mi hermano no es ladrón, no no es ladrón. Para eso mi mamá le manda su dinero, semanal, que tengo hasta los y recibos de envío. envíos. dado caso que no está trabajando, le mandan su dinero. Entonces, ahora va eh, eh, eh, pasando a rato por el hecho. Ahora dice, dice que el motor es robado, ahí están los papeles del motor. Ah, sí, vea, dice que el motor, motor no es robado. robado. Ahí tiene, Entonces, si el motor es robado, si el motor es robado ¿de qué son eso esos papeles? ¿De qué son están vacíos, dije que he robado y tengo la matrícula y pa' de papeles más, pa' de recibo más. ¿Qué tiene? Llegó a las nueve y pico de la noche a trabajar y sale y a ese amigo de ahí para allá. Y ahora dije que también dicen que andaba en un carro. Un policía dijo ahí.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 el llamado entonces ustedes hacen el, el llamado, llamado es que yo que pido justicia y, y la de entonces entonces aquí es un libro aquí lo que mandan es ve donde fulano, fulano ve para donde el otro y el otro ve para donde el otro bueno este son familiares del segundo joven y que lamentable o del primero y de del segundo joven, herido qué pena y como decía Imagino que, que los que andaban en el principio, que no es la, la voz ni la posición oficial, sino lo de prima fase, lo que ellos decían que había sucedido, me refiero a los policías, al parecer hay que contrastarlo y se ve claramente la confusión que en principio se tenía y detalla al parecer que estos jóvenes no fueron los autores del supuesto atraco y lamentablemente se vieron envueltos y han perdido la vida a manos de la policía o de agentes de la policía que se han excedido, de primera digo que se han excedido en utilizar las armas o el, el mecanismo de persecución o de reto de repeler un, un hecho que había ocurrido ahí, y también me resulta infructuoso pensar que si el atraco había sucedido minutos y ellos llegan, no estaban en el momento, ¿cómo remeter contra una persona que se ve que va en el lugar? Porque el atracador se fue. Bueno, ese hecho, Francis, es consternante. Primero... Porque parece ser que el régimen de la justicia dominicana no se le tiene fe y no funciona. ¿Por qué tiene que tomar la justicia en la mano la policía? Estos jóvenes agredieron a la policía, le, le cayeron a tiro a la policía. La policía no está preparada para establecer un sistema de poder atra atrapar a estos a estas personas que estaban buscando sin la necesidad de tirarle a matar, o es simplemente que la pena de muerte no existe en la justicia, pero sí existe en las calles, sí existe para la policía. Y entonces, aquellos que son atracadores de cuello blanco, ¿por qué no van también así, con esa osadía atrás de ellos y le caen a tiros?, es algo delicado porque el trabajo que la policía hace es, en la mayoría de los casos es un trabajo bien hecho. Pero parece ser que dentro de la misma policía hay agentes que no están preparados o simplemente están preparados para matar, no tratar con ciudadanos civiles del pueblo. Es verdad, hubo una llamada, pero esa llamada que hubo, es para a, a, atrapar a esos delincuentes, no es para matarlo. En este caso, eh, siendo inocente, porque todo lo que parece ser es un error, todo lo que parece ser. Mira, Entonces, Fulvio, hay que investigar hasta lo profundo, investigar totalmente la muerte de estos jóvenes en manos de la policía. Pero peor aún, es decir, que en el lugar de los hechos, en vez de acordonar o de buscar evidencia en el lugar, el que cruce por ahí está condenado a ser culpable. Eso es un asunto serio. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. A nuestros hijos Dios libre. Y que nos confundan, Francia. Le puede pasar a cualquier ciudadano. Esa actuación fue muy equivocada. Bueno, en esas partes nosotros todavía estamos apenas iniciando las investigaciones del lugar. Vamos también a hacer un levantamiento al lugar del hecho. Y hasta ahora la información que tenemos es simplemente los hizo eh, Melvin, Melvin Peña, Castillo y José Miguel, que tiene... Eh, ambas piernas con heridas, están en estado crítico, según los informan. Ahora vamos a hacer la indagación del lugar, en el lugar del hecho. Ya más adelante ya daremos más información ¿Qué, sobre qué, qué fiscal, eso. ¿El fiscal en torno a los CISO tienen algún historial delictivo y el herido también? ¿Cuentan con algunas fichas ahí? Todo eso se está trabajando para hacer el levantamiento del lugar. Todavía no tenemos datos concretos, pero más adelante sí podemos proporcionarle cualquier situación. Ahí está, el fiscal nos dice que ya están en, en manos de la fiscalía que al momento de tener conocimiento se puso en curso en marcha la la la, la investigación la investigación vamos a escuchar ahora declaraciones de familiares vamos a ver señor director son delincuentes ¿Nos matan? no matan los de los delincuentes no los matan trabajarle. Pero trabajar muy feliz. Estaba en el extranjero, con un amigo poniendo policías que estaba para allá. Y vengo a llevar a abrigo, y mira lo que le hace ser gracioso. Yo lo conocí serio. Trabajaba, él? Trabajaba no, el día entero. El día entero trabajaba. Y en la noche iba a dormir con su papá. ¿Ustedes no creían saber si la policía de quién andaba atacando? No, no, no, no, yo, yo no yo, sabía de eso. No, no, no, no, no. no sabíamos eso. No sabemos que no. no, no, no, no, no, no, no, no. Bueno, esta situación, a la verdad que ha consternado toda la comunidad. Tuviste la, el pero yo país, tengo que darle un. A, lo, a, a la familia. Tengo ahí. que darle un ramplimazo al a, a que estaba entrevistando. <ríe> Hay preguntas que no. Que ¿Cómo no son tú oportunos. le dices? Usted no sabía que estaba atracando. Tú sabes lo que es. ¿Eh? Ya, ya, ya, ¿Ya lo, asumiendo. Sí. Y es lo que tú dices: iban pasando. Y si el hecho fue ahí, ¿cómo iban pasando? ¿Cómo iban pasando? ¿O cómo estaban en el, en el perímetro? ¿O cómo e estaban en el perímetro? ¿Esperaron? Eh, esto, esto es peligroso. Porque entonces esto me es está peligroso. diciendo que si hay agentes que confunden el rol preventivo, el rol persecutor al momento de un hecho flagante y que tú tienes a una persona retirándose del lugar, no cruzando por el lugar, porque me imagino por ahí estaban cruzando vehículos bicicletas y otros motores claro, en la vía pública, no en la libertad con la ribera ahí abajo, en el puente seguimos dando paso a paso el seguimiento a este caso, porque es importante para nuestra sociedad para nuestra comunidad de San Francisco de Macorís para la misma institución de la policía esclarecer esto y que si el exceso se comprueba que si el abuso está comprobándose que fue un error someter a la justicia a los autores porque se excedieron y esperamos que la familia encuentre algún consuelo por lo menos en la condena de quienes cometieron este horrendo hecho. Estas son una de las cosas que causan daño a la comunidad y causan daño a San Francisco de Macorís y, y a la imagen de la institución también. Y dolor a una familia. A dos. A familias. dos familias que tienen sus hijos trabajando, laborando y creen que están bien. Así anda la seguridad en nuestro país, así anda en los sistemas de delincuencia en nuestro país, que es lamentable. Es por eso que nosotros necesitamos, entre todos, cambiar esta situación que estamos viviendo. Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya usted ve cómo amanece San Francisco con este hecho que esperamos sea esclarecido eh, lo más pronto posible, que tenga sosiego la familia y que no se repita, hechos como este que estamos relatando y que estamos recibiendo información constante, y analizando y advirtiendo a la misma autoridad que debe de, de producir una sanción a sus agentes y superar las actuaciones de esos agentes, que no es la actuación de la policía en general, pero pedirle encarecidamente a los demás que tengan cuidado y, y, y prudencia en la actuación, aunque sean activos y efectivos. ¿Se escucha la música? Bueno, ya tenemos la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. ¿Qué tal, hermanos del alma? Hola, Francis. Hola, hermano. Aquí presente. Adiós las gracias. Bendiciones. Presente. Y, y Fulvio. Aquí estoy, hermano, desesperado por escuchar tus noticias y consternado con lo que ha pasado con esos jóvenes. Así mismo es, Fulvio. Cuando la ciudadanía, cuando se tira a las calles de lo que ha ocurrido de la siguiente manera, al parecer los jóvenes sí eran unos jóvenes con una conducta intachable. O principalmente no tenían, al parecer, verdad, ningún tipo de vinculación con lo que la policía ha querido decir. Un error garrafal. Y vamos a esperar que lo adelante la policía dé una respuesta contundente de lo que ha ocurrido. Lo más lamentable de todo esto es que ya las vidas, ambas, no están de esos jóvenes. Gracias a ustedes y vamos inmediatamente a las noticias. Siete diputados opositores a juicio por apoyar rebelión contra Maduro El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Anunció ayer que siete diputados irán a juicio Por apoyar al fallido alzamiento en contra Encabezado por el líder opositor Juan Guaidó Veamos Queda de esta manera ...aprobada por esta Asamblea Nacional Constituyente... ...y si me trae mi querido camarada secretario... ...para yo firmar de una vez las comunicaciones... ...dirigidas al Tribunal Supremo de Justicia... ...donde se le ha levantado la, la inmunidad parlamentaria... Pero ahí están las declaraciones... ...y vemos imágenes del líder opositor Juan Guaidó... ...un muerto y varios heridos en tiroteo... ...en una escuela de los Estados Unidos... Una estudiante de 18 años murió el martes tras un tiroteo que también dejó varios heridos en una escuela en la periferia de Denver, en los Estados Unidos. Las autoridades dijeron que al menos ocho estudiantes resultaron heridos el martes en ese tiroteo, repito, en una escuela en los suburbios de Denver. Lamentable, ¿verdad? Este hecho y otro caso, señores en los Estados Unidos que envuelve a estudiantes. Increíble, señores. En el ámbito nacional, Fenatrado paraliza sus unidades, exigen 50% de los trabajadores de carga en el país. La Federación Nacional de Transporte Dominicano paralizó ayer sus más de 30 mil unidades a nivel nacional, exigiendo que, la, que le reconozcan sus derechos y se le dé el 50% de los trabajos de transporte de carga. Esto luego de que surgiera un impasse entre la entidad y representantes de la Unión Empresarial Dominicana en una planta de agregados en Villa Altagracia. Veamos. El ejército eh, militarizó la zona completamente, le montó guardia a todos los camiones de ellos, nosotros no tenemos esa facultad. ...para hacerlo y por eso nosotros decidimos parar nuestras unidades en todo el país... ...es lo que hemos hecho, paramos nuestras unidades para que eh, el ejército... Con esos camioneros, pues que le den el servicio de transporte de carga del país. Ellos exigen que nosotros tenemos que darle el 50% de la carga, de manera ilegal, porque hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, además la, la ley 6317 y la Constitución de la República, que dice que aquí hay libertad de empresa, libertad de contratación y libertad de tránsito. Inmediatamente empezaron a pararse, empezaron a recibir presión de los guardias y los choferes eh, salieron corriendo, pero nosotros mandamos a abrir desde que la policía nos informó que había bloqueo. Mandamos a abrir también. No podemos seguir permitiendo vivir en el caos, en el chantaje y en lo que tiene que ver con la, la, el desacato a la ley. Eso es inaceptable. Nosotros tenemos so, más de 54 años dando servicio en el país. Es decir, nosotros estamos defendiendo nuestros derechos adquiridos. Y lo que son la conquista laboral, eso no se negocia. Señores, ahí está. Ahí está lo que ocurrió. Miren. Ya entrando entonces en el ámbito local regional En el Liceo Arcilia Pepín se realizó un intramuro deportivo muy interesante Debemos de resaltar las cosas positivas también que se realizan en este centro Así que ayer, ahí vemos los estudiantes practicando de este interesantísimo eh, intramuro Evento deportivo que lo llevará ya a ser parte de la selección ¿Y de qué? Vamos a escuchar entonces las declaraciones Adelante ¿Quién habla de su actividad en la mañana de hoy? ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, nosotros hoy estamos felices porque el profesor Carlos ha preparado un juego de intramuro con nuestros muchachos. O sea que ahí están participando los cuatro niveles, tercero de secundaria, cuarto de secundaria y quinto de secundaria, y el cuarto de media. Estamos muy contentos porque el profesor tiene mucha esperanza de estos muchachos porque tienen dominio absoluto de lo... del deporte que están realizando. Por eso nuestro liceo hoy se siente... Orgulloso de tener estudiantes buenos como ellos y como otros también. Maestro Carlos, ¿qué buscamos con esto? Bueno, aquí lo que buscamos es sacar una selección para un regional de básquetbol. Entonces, con este intramuro, ahí podamos eh, ver cuáles son los talentos para formar el equipo que va a participar en esos juegos. Ahí está, señores. Ahí está, así que eh, interesantísimo, ¿verdad? Y el propósito es seleccionar a los mejores para hacer una selección regional que represente a San Francisco de Macorís. Interesante. Denuncian basura, llevan más de 20 días sin recoger en el sector Gregorio Luperón. Miren esto, señores. Imágenes. De, lo, de cómo se encuentra la calle Francisco Alberto Camaño en el sector Gregorio Luperón. Más de 20 días está esa basura ahí. Imagínense ustedes cómo se encuentra ese sector y específicamente esa calle. Veamos. Veamos. Ante una situación precaria, una situación que nos preocupa sobremanera, porque tenemos una compañía privada que el alcalde nuestro ha privatizado en la recogida de la basura y ha sido un engaño, un fiasco. Por lo que hacemos un llamado al señor alcalde, que ese relajo debe acabarse, que esa compañía, si no va a resolver, que eliminen ese contrato. 21 días. 21 días, ¿cómo están ustedes? Imagínense, hasta, hasta el cuello con le bajo la basura y lo que subiendo por suyo no porque en la casa.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 Imagínate, ya no aguantaban la situación, que resuelvan. Antes a lo primero venían dos veces a la semana. Ya tienen 21 días que no vienen. 500 pesos tuve yo que pagar ayer para que botaron la basura. Y yo les pido a ellos que por favor hagan su trabajo, ya que ellos están cobrando su dinero. Eh, de lo contrario, nosotros vamos a tomar carta en el asunto y vamos a, en verdad les vamos a regar basura como manda. 21 días en total. Hoy entonces ya serán 22 que no recogen la basura en el Gregorio Luperón, eso es Vista Valle. Recuerden que Vista Valle se divide en sus sectores: Manhattan, Gregorio Luperón, entre otros señores. Miren, y eren hombres apuñaladas aquí en San Francisco. Se trata de Eduardo Gómez. Recibió la estocada, según él, por el denominado pitarra. Veamos. No, me dieron una apuñalada. ¿Quién? Pitarra. Eh, ¿Pitarra? Sí. ¿Por qué fue eso? No, que estaba relajando conmigo Un muchacho Un sobrino de él estaba relajando estaba conmigo Entonces Y él tenía un, un cuchillo mano y, y me tiró una puñalada Sin preguntar ¿Dónde fue eso entonces? Ahí en la salida de la capital ¿Tú habías tenido problemas antes? ¿Tú habías tenido problemas con la capital? No, yo no había tenido problemas Pero que ahí por lo menos Anterior y anterior en, en su casa también Me, me entró la galleta un día ¿Dónde fue eso? ...ahí en, en, en, en la salida de la capital... ...en la salida de Santo Domingo... ...sí... ...¿qué tú haces, ¿A qué tú te dedicas? ...no, yo lo que hago es que limpio ahí en esos negocios... ...y, y limpio pues, y ahí una no vez pelo plata de cosas... ...ahí pues yo sobreviví... ...bueno señores, ahí está... ...miren, y finalmente, ¿verdad?, ya ustedes han expresado su sentir... ...han expresado sus comentarios sobre la muerte en el día de ayer... Eh, ...de José Miguel García quien acompañaba, ¿verdad? Al otro joven quien murió antes de anoche. Eh, así que, José Miguel García, ahí está una foto en vida de quien era este muchacho. Observen la foto del perfil de la foto de José Miguel. Eh, el que analiza fotografías, el que analiza los perfiles de las personas, puede deducir y puede darse cuenta de que este muchacho, señores, a simple vista, ¿verdad? No muestra un perfil de ser una persona que quizás tenía eh, algunos antecedentes, problemas con la justicia, eh, era un atracador. ¿Verdad? Es lo que podemos deducir a simple vista, valorando eh, quizás el perfil de, de, del prototipo mayormente que hemos observado en muchas personas que sí delinquen y que tienen antecedentes penales. Con esto no queremos decir, ¿eh? pero hasta el momento la población enardecida de ese sector, de este muchacho, por allá en la Núñez de Cáceres, eh, lo demostró en el día de ayer, expresándose, protestando. Y pese al dolor que había ahí, la policía de todas maneras fue y reprimió una vez más y tiró gases y bombas lacrimógenas. Increíble, señores. Lamentable, ¿verdad? Y como les decía al principio, lo que esperamos es que venga una respuesta contundente que la policía o las autoridades puedan reconocer lo que ha sucedido Porque ya está hecho Ya las dos vidas no están, ya están muertos los dos Lamentable situación, caray Ojalá y que todo se pueda esclarecer Para tranquilidad de esa familia principalmente Y que se reconozca lo que sucedió ahí El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light 100% purificada con sistema Osmosis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 Gracias, Vladi. Gracias, Vladi. Gracias, Buenos días para ti. Bueno. Nancy, sigue el asunto candente en la parte internacional con Venezuela. Ahora suspenden todo lo que es la inmunidad parlamentaria. a Siete diputados que son de Maduro, que supuestamente se fueron a favor de... Y Guayu. son instituciones que están cuestionadas. Claro. Porque fíjate una cosa, están en, en discusión. Porque esta se forma a raíz del 2015, del 2018, a, en mayo de 2018, hace un año que se crean todas estas instituciones paralelas por Maduro, y esas son las que están dirigiendo. Por eso que se está buscando el problema de transformar eso. Sí, totalmente. Entonces, eh, continúa el arrezamiento por parte de Juan Guaidó y toda la oposición de exigir eh, la libertad y la democracia en Venezuela. En buena hora que se siga luchando por estos conceptos de la humanidad que tanto le han costado al mundo. Y en, los, en Estados Unidos, qué pena, parece ser que las escuelas tienen ya una posición estadística de, de, de hechos violentos. Me refiero a la parte que tiene que ver con Estados Unidos. Ya Venezuela tendremos nuestro momento para discutirlo un muerto y varios heridos en tiroteo de, la, de una escuela en Estados Unidos. Una joven de 18 años murió este martes tras un tiroteo y varios heridos. Se le está haciendo difícil a Estados Unidos inteligir un plan que regule las armas y que la, a la vez en la escuela no llegue el terror. Es, Eso asunto, es lamentable. Ese asunto de las escuelas es reincidente allá. Viniendo aquí al plano nacional, Fenatrano, que es, fenatrado, perdón, que es lo que dirige Ubiere, ellos estuvieron eh, interponiéndose en el paso fronterizo que hay en Dajabón y todas las unidades de ellos que cruzan a la frontera la cruzaron ahí y también están haciendo paros escalonados en la... En la ciudad de Santo Domingo, imagínense el caos que eso crea en la ciudad. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ellos están exigiendo el 50% de los trabajos de carga que hay en el país. <coughs> Salud. Este 50% del trabajo de carga, y ellos han paralizado ayer su más de 30 mil unidades a nivel nacional, exigiendo que se reconozcan sus derechos Imagínense, ellos transportan materiales de construcción, transportan combustible, eso es fuerte, esto es prácticamente parte del monopolio del transporte. El 50% de los trabajos de transporte de carga es lo que ellos están exigiendo. Este impasse eh, está fuerte entre FENATRADO y las entidades que representan la Unión Empresarial Dominicana, una planta de agregado en Villa Altagracia, en fin. Aquí lo que hay es intereses encontrados, mientras tanto, eh, el pueblo es el que sale perjudicado con este caso. Esto realmente tienen una cuestión, porque hace antaño nosotros como dominicanos fuimos resolviendo la carga en el camino. Y como todo. ¿Cómo exigir que haya cumplimiento de la norma cuando la vida política nacional está mandando un mensaje desde el propio Estado que las cuestiones constitucionales son cosas de tercera categoría para el problema de imponerse? Vamos a poner este caso. Una simple ley que está por debajo de la norma fundamental, el mensaje hacia abajo, es decir, que cada sector, en base a lo que supuestamente le controla y lo limita, está haciendo caso omiso. Y es que vamos a vivir todos de acuerdo y conforme a lo que es mi interés y no a lo que es la regla, me refiero, si tenemos libertad de tránsito, Nadie puede obstruir el paso. Si tenemos libertad de comercio, nadie me puede obligar a mí a comercializarlo donde yo no quiero. Si tenemos igualdad de oportunidades y desarrollo, está el mercado abierto, nadie me puede limitar a que yo me no pueda. Se dan cuenta, estamos de espalda al cumplimiento. Todos los sectores, en este caso, los camioneros, deben socializar lo que ha sido la decisión del Tribunal Constitucional y reorientar sus negocios compartiendo el mercado del transporte con los demás. Así es que haya igualdad, porque también las prácticas monopólicas son castigadas. Pero si no le estamos haciendo caso a la ley, a la norma fundamental, y a base de política y de presión se van definiendo y se van resolviendo las cosas, pero no se resuelven del todo. Hay problemas en la República Dominicana de cumplimiento. Todos nos está pasando por falta de cumplimiento. Y esos monopolios que controlan el transporte son un problema serio a la libertad de la ciudadanía. Y obviamente que es un claro. negocio que también tienen ellos que defenderlo. Claro, y están por otra parte los empresarios eh, pullando, pero para ellos tener entonces la hegemonía bueno, y quitar los sindicalistas. Es que ya ese pleito fue echado, como dicen. Y fue librado y delimitó los actores y las actuaciones. Bueno, por otra parte, aquí en San Francisco de Macorís, el Liceo Ercilia Pepín realiza intramuro deportivo. Esta actividad hecha en el Ercilia Pepín, yo quiero darle eh, un aplauso de valor como.. ¿Puede el profesor de educación física, Carlos, Carlos eh, hacer un intramuro deportivo? ¿Cómo puede eh, la directora Claudia Inmaculada Guillén apoyar esto? Digo cómo y digo a darle un aplauso porque sabemos que a las escuelas y los liceos no llega nada en asunto deportivo. Ya la bolita parece una vejiga, casi no hay prácticamente atenciones del Ministerio de Deporte a las escuelas. Y la parte de educación física es como si fuera un niño huérfano, como si fuera una, una, un pedigüeño. No hay atenciones deportivas en los liceos y en los colegios, no lo hay. Entonces, el Ministerio de, Educa de, de Educación Física, el Ministerio de Deporte, perdón, no... no Destina presupuesto significativo para los liceos. Lo que mandan son chilatas, chelitos, que no dan ni para comprar utensilio deportivo. Por eso aplaudo al profesor Carlos de Educación Física, Arcilia Pepín, a su directora, que a pesar de tantas limitaciones intentan hacer algo, intentan llevar educación física a los jóvenes. Ahí está el abandono, este abandono grotesco que tiene este gobierno a los jóvenes dominicanos. Empiecen por ahí a, a mirar por el Ministerio de Deporte en, en los liceos y en las escuelas, que brilla por su ausencia. Cuando llega una una, una, un utensilio deportivo, hay que hacer un, una vela de agradecimiento. Mientras sigamos nosotros recibiendo como favor lo que nos corresponde por derecho, no tendremos cambio ni forma de, de avanzar. Yo estoy mirando la constitución dominicana y es que la constitución dominicana contiene todo lo que requiere el Estado y dice el Estado que ha de ser pero es una declaración partiendo de los constituyentes del pueblo y donde el pueblo es el soberano. Pero está el pueblo dentro incluido dentro de las decisiones de, los, de las autoridades. También por ello estamos padeciendo lo que padecemos, porque no hemos quedado en retóricas y en palabras que finalmente no tienen en concreción resultados. Tenemos un contacto, Francis. Vamos a escucharlo. Buenos días. Buen, Buen día. día, Francis. Buen Buenos días. Día, día? Buenos Carlos. días, Juan Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo está? Tira? Dame, dame un poquito de volumen. ¿la? Ok. Ahora sí. Francis, ¿cómo está? ¿Cómo bien, bien. Bien, gracias. Adiós las gracias. Qué bueno, qué pues bueno. Eh, yo, no, yo no sé, Francis, de que, que, por qué que las la autoridades de acá, de vamos a decir de nuestro San Francisco, de nuestra provincia, uh -huh. actúan de esa manera. no Yo no entiendo, porque viendo los casos que pasan, viendo los casos que suceden, y como quiera, yo siguen como que son los dueños del país. Por otra parte, Francis y Furio, para la información de ustedes, ya aquí en Fenoví tenemos la Cámara de Cuentas haciendo la, ed la editoría aquí, en el Ayuntamiento. Eh, vamos a reunir una buena comisión hoy, vamos a estar al frente de, de la situación que está, que está pasando aquí en nuestro ayuntamiento de Xenovín, ya que los regidores ya no están solos, antes estaban solos porque querían que el proceso avanzara, pero ya ellos están aquí. Vamos a ver qué resultado va, va a salir eso. Yo les pido a las autoridades que sigan tomando cartas en el asunto y que no lo tiren en, en el saco vacío, sino que la situación de aquí se resuelva. Bien. Este es gracias, el Distrito Municipal de Cenoví que Zenobí. tiene un conflicto por supuesta ausencia de cumplimiento de las responsabilidades de la Alcaldía. El ingeniero Jorgelis, quien es quien uh -huh. dirige actualmente la dirección de este Distrito Municipal, y ciertamente ha tenido que, que verse en ocasión con la justicia, porque no él, sino su administración, que a la sazón es el responsable que ha debido de tuvo, entregar... Tuvo que llevar obligado a los empleados al acto de, de, de Danilo, aquí al, al Palacio de Deporte. ¿De verdad? Obligado tuvo que llevarlo, y lo obligó y lo llevó. ¿De verdad? Y estaba en la fila delante, de él sentado con toda su gente atrás. ¿PRD? Sí, hey, Jorge Eli ahora demorado. Demorado. Sí. Y buscar... Protección en estos momentos políticos no resulta muy fácil porque entonces ya está dada la, la situación. Pero esperamos que Jorgelis pueda superar con simplemente reajustar su visión en el cumplimiento, creo que está resuelto. Esperamos que la Cámara de Cuentas arroje luz y que le dé las recomendaciones para que no se vuelvan a repetir estos inconvenientes. Porque de qué estamos ávidos es de satisfacer esas necesidades públicas que supone la ley, la constitución, dispone para todo servidor público en el ámbito que sea dirección, mandos medios, abajo, no porque esté abajo, sea... La menos, pero que el servidor público cumpla con su rol porque es un servidor asalariado. Y el salario precisamente es lo que le da la condición de servidor. Sí. Por otra parte, Francis, antes de que nos vayamos... Denuncian basura lleva más de 20 días ¿Qué en ¿Qué está pasando Gregorio ahí? día? Dirección de Me ornato. extraña, me extraña porque Móvil es muy activa limpiando nuestros sectores. Fulvio, Fulvio. ¿Qué ha pasado ahí con el Gregorio Luperón? Medio ambiente. Eso no tiene explicación. Más de 20 días en el Gregorio Luperón. No. Atención, Móvil Soluciones. Atención, Ayuntamiento. No por este Más increíble. de 20 días de basura en el Gregorio López. Pero Luperón, espérate, en esa no imagen, en esa imagen, en esa imagen, no es posible que sea en esa casa abandonada. Quiero verla desde el principio. Por favor, un segundo. Y veo ahí, esa casa. Parece ser que esa casa no está habitada. Pero tampoco la comunidad puede crear un vertedero, improvisar un vertedero en ese lugar. Porque no creo que ahí haya una persona que haya generado toda esa basura. No, no, no, eso es del barrio. El barrio entero, va y lo coloca ahí. Eso es una irresponsabilidad del barrio también. Así Usted es. tiene su basura en el frente, donde debe de disponerla para que el camión la recoja. El otro día vi una persona, y es abogado, creo, me, me luce, que iba cruzando por la prolongación 27 en un motor, y al, justo al cruzar la cañada grande, llevaba una fundita, no era muy grande, pero era una funda plástica blanca y tiró hacia la cañada y dijo, pero mire ese infanate. Lo hacen cada rato, Francis, lo hacen. Y porque se también... se y vuelven y lo hacen. Estamos de acuerdo con que Móvil tiene una responsabilidad, pero sobre todo el ayuntamiento, porque ahí es que está el asunto. El ayuntamiento no ha sabido combinar que si entregó la responsabilidad de recoger, usted tiene la responsabilidad de vigilar sí. y hacer que quien usted contrató le cumpla, porque usted se ha, tiene ahora un radio de acción mucho más amplio, porque desde afuera sin el trote de cada día, recogerla. Usted tiene entonces la responsabilidad, ayuntamiento, ornato, de identificar los puntos y ponérselo claro. Ahora, yo te digo que... Ese, y la sociedad tiene que poner de su parte. Ese de Gregorio Luperón se va a recoger hoy. Eso es seguro, porque el móvil no se duerme con eso. De mañana. Al número que termina, 5278... Quien nos manda un audio, vamos a ver, yo lo escuché, creo que podemos escucharlo. Dice que Móvil Soluciones ha recogido la basura en todos estos días, en el Gregorio de Luperón. Lo que pasa es que hay gente que parece ser, están motivando a llevarla y acumularla en un lugar, que es lo que yo decía que debemos de poner de nuestra parte. Entonces, fíjense, ese es un de parte de la Junta de Vecinos y está dando una opinión distinta. Pero vamos a seguirle, vamos a darle seguimiento. Adalgisa Reynoso, de Ensanche Duarte, dice, estos llamados a reunión a los moradores, estamos llamando a reunión a los moradores del Ensanche Duarte, que se lleva a cabo hoy a las 4 de la tarde en la cancha. En contra de esa antena la persona de Viva está colocando una antena. Le quiero recordar a los teóricos y, y políticos del, del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís que existe una resolución que limita las construcciones en áreas habitadas de antenas soportadas en techo. Primero, las casas no están hábiles o habitadas para que exista un, una construcción de ese tipo. Pongan atención a su rol y a las reglas. Falta de cumplimiento, abuso de poder. El número que termina 0590 nos saluda y dice buenos días, igual para usted, joven. Aquí nosotros estamos a través del canal 10 de Telenor, llevando las incidencias, y la población puede hacerlo a través del WhatsApp, en el número que aparece, y saludamos entonces a los que nos saludan y nos traen la información. En la noche de anoche, quiero solamente unos minutitos, Tuvimos el placer de compartir con Carlos Sirva, su familia y una gran eh, gama de abogados de aquí, de San Francisco de Macorís. Y esta visión de oficina jurídica, yo mandé una foto al Canal 10, hace en, temprano en la mañana, entonces, al del programa, entonces con el objeto de felicitar y motivar porque la clase jurídica debe transformarse aquí en San Francisco de Macorís y procurar tener nuevos aires. Esta oficina procura protección legal, Silva y Asociado, es la de, la de llevar un servicio jurídico más allá de lo meramente legal, es decir, que hay gerencia financiera, aspectos fiscales, agrimensores y una gama de, de profesionales en las distintas áreas para que una empresa tenga, tenga la oportunidad de tener un servicio integral y eso es Sirvas y Asociado. Ahí mandé la foto para ya... Eh, completar mi comentario y felicitar y augurarle éxito a esta nueva firma de abogados, de abogados jóvenes, profesionales, magíster y con una preparación interesante. Quiero que pongan la foto y así concluir y, y mis felicitaciones al grupo Carlos Silva y asociado al del programa. Está ahí enviado, míralo ahí. Estuvimos compartiendo, debajo están... Una, la mayoría de abogados que asistimos, eh, arriba en la parte superior eh, aparece Carlos Silva a, a la derecha y Francisco Díaz González al centro y, mi per y yo que tuve como invitado, eh, también vemos a la empresaria Tania de la Sultidora eh, y ahí está Eddie y Alberto, Quilvio y todas, ay las da, no, no, no la veo desde aquí. Pero saludar a todos y felicidades. Protección legal, Silva y asociado. Señores, el tiempo de Fulvio. Hago una llamada. Gracias, Francis. Vamos a permitir uh, el contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, era hacer una, pre hacer una pregunta. Cómo no. A... Si a Francis o a Fulvio eh, Mire, eh, yo, te, eh, yo, yo tengo una casita allá arriba Una herencia de mi mamá Y hay una persona que se entró a vivir con una, una nieta de mi mamá Sin, sin, sin, sin autorización del heredero Y él no se quiere salir Eso no, no hay mayores inconvenientes La ley es clara si ustedes tienen documentación y han hecho ustedes la determinación de heredero, eso se le va a reconocer a ustedes y habrá el momento que, por autoridad y mandato, el desalojo es viable. Lo único, no se enfrenten, que son familias, no se enfrenten eh, a título personal, sino a título legal. Busquen la ayuda de un abogado que ellos saben cómo hacerlo. Y si ya lo tienen, que me hablan de de herederos es porque ya están, están en un proceso de, de solucionarlo. Pero lo primero es la asistencia legal y no personal, porque luego se ven en un asunto personal y e infructuoso. Bien, muchas Voy gracias, bien. Francis. Eh, gracias a cada uno de ustedes. Y hoy quiero compartir con ustedes eh, dos pensamientos de Juan Bosch, primero, y luego el tema del de sistema de votación por arrastre que terminó la Junta de tomar una decisión unánime anoche con referente al tema de las votaciones de los diputados, el arrastre a los senadores en algunas provincias del país. Primero decirle que Juan Bó decía, en uno de sus libros, que ahora no recuerdo el nombre de, del libro, que en un país con una democracia débil, cuando hay funcionarios, cuando se enquistan ahí funcionarios en el gobierno, lo primero que viene es la corrupción. Después viene cómo cubrir esa corrupción que se llama entonces impunidad. Y después de eso viene el peligro de la dictadura, porque viene entonces el crimen para encubrir, para proteger a lo que inició primero como corrupción. Y él dice lo siguiente sobre los funcionarios que mienten, los mentirosos. <coughs> los hombres que mienten no son hombres, son seres despreciables. Pero cuando el que miente es un gobierno, entonces para él no hay calificación posible. Y si además mienten en nombre de la democracia, ya no hay en ningún diccionario ninguna palabra para definirlo. Juan Bos, y guardo silencio, se lo dejo a ustedes. A sus hijos. A sus hijos. Y nietos. Y nietos. ¡Qué bárbaro han salido! ¡Qué terrible han salido! A sus hijos y nietos. ¿Cómo se comen? ballenas podridas y no erutan. El caso de la Junta Central Electoral, de las votaciones de arrastre y la decisión tomada anoche por ese alto tribunal, nos da a nosotros mucho que pensar y mucho que hablar en la forma salomónica que se trató de salir de este caso de las votaciones con arrastre. Resulta que quitaron las votaciones para arrastre, primero para tres, para lo que es presidencial, para lo que son los regidores, los síndicos, los diputados, pero dejaron el arrastre para los senadores. La Constitución es clara y precisa. Y habla en términos directos. Cada ciudadano dominicano tiene derecho legítimo a, a elegir y ser elegido. Yo no tengo por qué estar votando por alguien que a mí no me interese votar. La constitución se sobrepone a todas las instancias. No importan que hayan 15 mil instancias, 20 mil, 100 mil la Constitución se impone sobre ella. Y dice Luis Abinader, debemos hacerla respetar en los tribunales o donde sea necesario. Sin institucionalidad no hay nación. Por lo tanto, es imprescindible que respetemos la Constitución Nacional. ¿Qué resulta? Nosotros <coughs> fuimos prácticamente sorprendidos ayer, y, pidiendo, Se esperaba, y pidiéndole nosotros a la Junta que tenía que tener una actitud, sí, que debía de deslindarse de, claro. y verse como una entidad creíble, que una, identidad, una in, entidad transparente, independiente. independiente. Fue una, una identidad con autonomía propia, no subyugada a ningún poder. Es la que media, es la que es el árbitro, es el juez, es todo en un proceso de, de elecciones libres y democráticas en cualquier nación. Y esa decisión, decíamos ayer, ponía sobre la pared a la Junta y debía entonces de enviar señales claras de su autonomía, de su integridad, de su independencia y que ponía en juego su credibilidad ante la nación dominicana. Y ayer resulta que dicen, se quita el arrastre para 26 provincias, se mantiene el arrastre en 6 provincias, porque esas provincias tienen circunscripciones más de dos, circun, dos o más circunscripciones Entonces, de primer plano, se evidencia que aquí están clasificando a los votantes dominicanos, están clasificando a las provincias, están estematizando al ciudadano. Aquello sí y esto no. Y, de, y dije al principio que cualquier instancia, cientos, miles, lo que sean, no sustituya a la Constitución. La Constitución está por encima de cualquier instancia. Entonces, esta salida que se le buscó ayer es una salida bochornosa, es una salida irrespetuosa, es una salida violatoria a la Constitución. Eso simplemente es un atolladero más y evidencia lamentablemente la falta de credibilidad que tiene la Junta para ser árbitro en unas contiendas tan fuertes y difíciles que van a ser en este 2020. ¿Qué característica tiene esto de estas seis provincias? Que son las seis provincias que si usted une la población votante, tiene el 58% de todos los votos del país y se elige el 58% de todos los diputados del país, y son la más importante políticamente. Santo Domingo, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata. Y ahí tenemos cuatro, cinco senadores peledeístas, y cuatro que fueron sacados del expediente de Odebrecht, que no están en el expediente de Odebrecht, que fueron sacados César Valentín de Santiago, Cristina Lizardo, la senadora muda, Pared Pérez del Distrito Nacional y Tommy Galán de San Cristóbal, que es el único que anda rondando ahí en este show mediático que nos están dando del expediente de Odebrecht. Pero qué coincidencia y qué poder tienen, ¿Qué poder tienen? ¿Cómo refleja la incidencia de un partido que no es ningún partido? Diría el mismo Juan Bosch, esto es eh, eh, un consorcio económico, esto es eh, una especie de mafia corporativa. ¿Qué fuerza tienen que precisamente donde ellos están ejercen el poder para que sean excluidos de las votaciones sin arrastres. Y déjeme decirle que tres de ellos no tienen condiciones ninguna de ser senadores si no es por arrastre. Ninguna condiciones tiene Tommy Galán en San Cristóbal para ser senador. Ninguna tiene eh, eh, eh, Reinaldo Párez Pérez para ser senador, ni Cristina Lizardo para ser senador. Ninguna, ninguna. Entonces el Partido Revolucionario Moderno, PRM, va a recusar esa decisión de la Junta y va a ir a los tribunales, al Tribunal Superior Electoral y va a ir al Tribunal Constitucional y va a ir donde tenga que ir. Y también una comisión del Partido Revolucionario Moderno se va a trasladar a Todas las entidades mundiales, vaya a Estados Unidos, a la ONU, a la OEA, donde tenga que ir para denunciar que aquí se están violando el Estado de Derecho, que aquí se está violando la Constitución, que aquí está en peligro la democracia del país. Y vamos a seguir firmes en la calle y en los tribunales y donde quiera que sea, a defender... No queremos voto de arrastre bajo ninguna circunstancia. Queremos votos libres, que cada quien escoja su escaño y alcance su escaño por el propio, por los votos que consiga, no por el arrastre. No al arrastre. Hay que respetar la Constitución para fortalecer nuestra democracia. Bueno. Y a la Junta que haga su papel, que haga su papel independiente y que no se doblegue no se doblegue bajo ninguna circunstancia. En su capacidad autorial, la Junta sobrepasa el poder legislativo y el constitucional, que deberá ser quien lo revise para saber si tomó una buena decisión en esta resolución. Pero te voy a decir una cosa, Fulvio. Yo te critiqué al PRM que en su momento debió de poner claro en el Cámara de Diputados cuando lo hizo. Y no lo hicieron, prefirieron la ley por tenerla. Mira los entuertos ahí. El propio PLD no sabe cómo resolver sus problemas, que fueron de él lo sí, que motivaron. Él sí sabe. Si se lleva de la Constitución, sí sabe. Porque lo que hay que llevarse de la Constitución, derecho libre a ejercer el voto. Se y violenta ser el artículo 39 de la Constitución, punto 1, el 43, el 66, el 148 y más. Es decir, que eso nace muerto a, lo, a la luz de la ley y la constitución solamente buscando fórmula para resolver lo que en la ley debió de estar resuelto y definido nada puede estar por encima de la constitución y aquí se está dándole un trato a la constitución como si fuera un pedazo de papel y qué poder tiene y estamos la aquí solamente discutiendo mira cómo sale Ventura Camejo un hombre que creíamos serio que Danilo debe darse la oportunidad de ir a la primaria y decir que busca la, la reforma por encima de todo El 68% dijo no Y hoy en la encuesta Galo, leanla El 65% entiende que aquí hoy es más corrupto Que todo lo que ha pasado Y si se suma el 25% de antes y después Hay un 90% que entiende que es corrupto bueno, Vamos a una pausa esto y regresamos. Es de mañana, continuamos en breve. Gracias por permanecer aquí en De Mañana. Tengo ahí Belice Pantaleón desde Salcedo. Buenos días a los, a los dos, los quiero igual, ni Belice para usted. Gracias por estar siempre Un abrazo, con nosotros. En, en el comentario de Fulvio, y que tenemos una discusión. Él y yo, respecto a la, al tema de la participación política del PRM en sus momentos más importantes. Y por ello he traído siempre la, en la opinión de que no hemos podido producirle a ese grupo político que gobierna y que nos está implantando todo cuanto a ellos le venga en gana. Nunca antes se había visto aquí, con excepción de la época. De ya ustedes saben de quién que es, de que no se puede nombrar. Las leyes ordenan el sistema y la Constitución reconoce que ha de ser la ley la que va a regular, porque la Constitución establece la, el derecho al voto y a la vez recoge el derecho a elegir y ser elegido. Pero ¿qué? Es? resulta que la Junta para buscar una fórmula de solución a lo que quiso decir el, el legislador, que no hizo nada, ha querido resolverlo por una resolución que es lo grave. De forma autónoma lo ha hecho. Ya esto será un tema que debe de ser tratado en su justa dimensión porque también se violenta el derecho al voto secreto, con el sistema este que nos quieren implementar. Señores, es todo por hoy, en de mañana, esperando que hayan, hayamos cubierto todas sus expectativas y un poco más, y que mañana es otro día, y le esperamos como cada día de 7 a 9 en este su programa de mañana. Todo por hoy, gracias, en nombre mío, Francis Rodríguez, Fulvio Ureña, feliz día a todos, nos vemos mañana, Dios mediante.